Donde ver Necaxa vs Santos en vivo en México y posibles alineaciones del partido. Necaxa y Santos abrirán este viernes la actividad de la jornada 13 del clausura 2023 de la Liga MX cuando se enfrenten en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo que mide a equipos que requieren de puntos. Ambos clubes aprovecharon la primera fecha FIFA del año para preparar la recta final de la fase regular del certamen y tratar de meterse a la zona de repechaje. Necaxa enfrentará este viernes Santos con el objetivo de conseguir tres puntos vitales en casa que le permitan meterse la zona de reclasificación de la Liga MX, pues con 12 unidades está en el lugar 13, apenas uno por debajo de dicho sector. Los Rayos vencieron por la mínima diferencia a Mazatlán en la fecha 12 antes del parón por la actividad de selecciones, resultado que querrá aprovechar como envión anímico. Por su parte, los laguneros tienen un escenario más favorable, ya que se encuentran en el lugar 9 de la tabla general con 3 puntos más que su rival de este fin de semana, por lo que tienen poco margen de error. Los de Torreón cayeron por goleada de 4 a 1 a manos de León en la última jornada del fútbol mexicano, pero ahora buscan darle vuelta al resultado para pensar en los hidrocálidos. Posibles alineaciones del partido. Necaxa, González, Van Rankin, Peña, Segovia, Oliveros, Garnica, Madrigal, Esquivel, Batalini, Méndez y Mondial. Santos, Carlos Acevedo, Omar Campos, Mateus Doria, Hugo Rodríguez, Raúl López, Diego Medina, Alan Cervantes, Juan Bruneta, Aldo López, Harold Preciado y Javier Correa. Será este viernes 31 de marzo, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando Necaxa se mide en el Estadio Victoria en partido de la jornada 13 de la Liga MX. El partido de la jornada 13 de la Liga MX entre Necaxa y San Luis será transmitido por la señal de aficionados de televisión por cable. También estará disponible a través de la plataforma de streaming VIX+. Con cinco partidos por disputar en la fase regular del clausura 2023, Santos Laguna necesita tener un buen cierre de torneo para mejorar sus aspiraciones, aseguró el atacante Santiago Muñoz. Señaló que hay confianza en el equipo y buen ambiente de trabajo, así que tiene confianza en lograr un balance favorable en esta recta final que inician este viernes visitando a la escuadra del Necaxa.